Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Acá en la pantalla estamos viendo a Franco Schiavoni que tiene una pregunta sobre el tema de los tiempos, sobre el tema de la mezcla que se puede hacer en un cuento con el tema del presente inminente y el tema del pretérito indefinido, cuándo usarlos, cuándo no usarlos. Esto siempre se tiene que ver en su contexto, de manera tal que nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir directamente a la... Escritura de Franco giaboni que viene escribiendo maravillosamente. Acá en tu carpeta, Franco, tenemos los primeros cuentos, me decías, ¿verdad? Sí, sí pre Vigilia. precisamente sería el de las fuerzas enviadas. Perfecto, esta es la última versión que tenemos. Este era un cuento impresionante. Lo recuerdo que había un patio con el loco Ullizio, y que le, le traen una un pan dulce pobre viste y es y empieza a desplegar toda una serie de poderes alucinantes acá fíjense el tema del presente inminente así arranca eh todo día después de la navidad me cruzo a lo del oculillo a llevarle un pan dulce horneado por mi señora y ya lo metió en una bolsa de bonafide que ahora cargo ven no, es, no dice que yo cargaba o que cargué dice ahora cargo con las asas colgándome del codo es tan fuerte el presente inminente, sirve precisamente para actualizar la, los hechos delante de los ojos del lector. Acá uno está sintiendo, en el, en, la, en el codo de la mente, está sintiendo cómo pesa la bolsa de Bonafide. Lo está muy pero muy actualizando el presente inminente que está usando acá. Una pequeña distinción para los que recién llegan a nuestro canal. Presente inminente, lo que yo estoy haciendo en este momento, el presente histórico, presente de crónica, no, el presente habitual, digamos, es lo que yo hago. Lo que yo, por ejemplo, yo todas las mañanas cargo la bolsa de Bonafide. ¿ver? Después voy a misa, después vuelvo a casa, todo el presente. Eso es presente de crónica, presente histórico se lo llama también porque... Hace a la historia, a los hábitos, eh, presente de crónica, del personaje. No, en el caso de este, es un presente que está pasando en este momento. Eh. Ya estoy pisando la vereda del ladrido, de Uli, la gramilla que avanza entre las grietas. El frente sigue igual de deslucido y ruinoso, sí igual de deslucido y ruinoso que décadas atrás. Lo sé porque vivo en el barrio de Chico cuando mi casa era de mis abuelos. Bueno. Bueno, este que avanza entre las grietas es precisamente un presente habitual. Es lo que está, lo que hace siempre la gramilla. El presente histórico está acá. Ya estoy pisando la vereda, ¿ven? Acá también pongo la vista en la enorme puerta de madera de dos hojas. O sea, hasta ahora va perfecto, ningún problema, va al presente histórico. Y acá, fíjense que aparece, esto debe motivar la pregunta de, de Franco, ¿Mm? Acá aparece otra, un pretérito, ahí está. Acá aparece el primer pretérito, ven, ahí lo tienen. Dice, de todos modos me decido a entrar, y al cruzar el umbral, las capas del moho, las dos palabras, llegan a mi nariz con un inusitado de dor. El moho forma, ven el presente, el presente inminente, ¿no es cierto, amigos? que se me antojan regulares y con relieves vívidos, vaya a saber por qué capricho del sistema nervioso, mis sentidos se han agudizado. Eh, dicho de paso, me acuerdo en Córdoba, en Río Cuarto, eh, me dice, para mí presente inminente es redundante. Yo, bueno, será redundante lo que quieras, pero en realidad hay varias clases de presentes. Y desde el punto de vista de la crítica se lo llama presente inminente para diferenciarlo del presente habitual. Y no había modo de explicarle que no era una redundancia. El presente inminente es, es, se lo llama así. ¿Qué cree que te diga, flaco? Así que bueno. Dicho lo cual, ahora que ya sabemos que hay tres clases de presente fundamentalmente, presente inminente, presente habitual, presente histórico, presente de crónica, ¿eh? ahora que sabemos eso, Pasamos a ver el tema de la primera aparición del pretérito indefinido. Me dispongo a atravesar el pasillo contorneando el largo de la casa que conduce al patio del fondo. Casi la, a ver si, si lo saben, muchachos, ustedes que están en nuestra querida audiencia, pongan la pausa y determinen a ver si este presente es. ¿Qué clase de presente es? Bueno, si han volvieron de la pausa, bueno, ahora le pregunto a mi grupo. ¿Qué presente es este? El lago de la casa, el largo de la casa que conduce al patio del fondo. ¿Qué tipo de presente es? Histórico. Exacto, histórico, habitual de crónica, porque es lo que pasa siempre, ¿ven? A diferenciar de este que es, me dispongo en este momento, ¿ven? Y acá aparece antes todavía, mira, Franco. Casi en la misma dirección, al extremo de unos los metros se erige un coloso, también presente habitual, un coloso nogal de más de una centuria. Antes de cruzar el pasillo, veo colgada de un clavo enmuecido una bolsa de red con nueces, o se trata de cáscara de nueces. No presto mayor atención. Bueno, la idea es que no hay ningún problema, no hay ningún problema al pasar del presente inminente que Franco está utilizando acá en los primeros párrafos de pasar al tiempo pretérito indefinido, el, el, el tiempo pretérito se lo llama ahora a secas Creo que también se lo llama pretérito perfecto lástima que no está Franco acá, Franco Marín profesor de literatura bueno, es un pretérito indefinido así se lo llama vi, presté, etcétera este es un pretérito imperfecto, el trataba. Entonces ahí tenemos la, la gran novedad. Que yo no me acuerdo en este momento si lo hicimos a propósito o no, pero no es que no nos dimos cuenta. En realidad es muy natural, muy natural pasar del presente eh, inminente de, de pasar a un pretérito indefinido. No hay ningún problema el, en, y después, en todo caso, tampoco va a haber problema cuando vos pases a, a futuro en el cuento, pases de nuevo al, al, preterio, al presente inminente. No hay ningún problema. Eh, el único problema que uno tiene que tener, la única precaución, es esta. Mirá. Eh, me dispongo a atravesar el periodo que conduce al Patio del Fondo. Casi en Inmediación, en este momento, se erige un colosal nogal de más de una centuria. Fíjense esto. Acá sí que tenemos un problema. Me dispongo a atravesar el pasillo contorneando el largo de la casa que conducía al Patio del Fondo. Marcelo, ¿la demolieron la casa? casi en la misma dirección, al extremo los momento se dirigía, a ah, lo echaron abajo, pobre Nogal. ¿Me explico? Cuando uno, el problema está cuando uno, sin querer, Franco y compañeros, cuando uno sin querer está diciendo algo distinto de lo que quería decir, pueden, pueden llegar hoy a esta conclusión. No hay ningún problema con la alternancia del presente inminente con el pretérito indefinido. El problema, porque como yo le decía a Franco, esto hay que verlo en cada caso, pero tengo que dar una receta, entre comillas, general, para que nos entendamos todos. ¿Cómo hago para detectar el problema? Cuando después de releer lo que acabo de hacer, ese cambio verbal que introduje, descubro que hace, me hace decir una cosa completamente distinta a la que yo quería decir en un primer momento. Es muy diferente poner la casa que conducía al patio o se erigía un coloso nogal. Estamos hablando mucho de, de la, lo que pasó con la casa y lo que pasó con el nogal. ves Casi en la misma dirección a este monómetro se elige un coloso nogal de más de una centuria. Antes de cruzar el pasillo, veo colgada de un clavo, no presto mayor atención, da exactamente lo mismo. Se trata de cáscara de nueces. Llegué al final del, del, paredón, eh, llegué al final del paredón desconchado y a mi derecha, a unos metros del pie de nogal, y dándome las espaldas descubría al loco. Bueno, fantástico. Apliquen ahora la noción esa que anotaron en sus cuadernos, ¿no? O sea, no hay ningún problema eh, la, la alternancia de los pretéritos indefinidos con los presentes inminentes, fantástico. Salvo cuando uno quiera, digamos, cuando uno note que acaba de decir algo completamente diferente a lo que quería decir. Otra, otra cuestión es esto, mira Franco, ya saben qué palabra voy a poner acá, ¿no? ¿Qué palabra voy a poner acá? A ver si van viendo la cuestión pedagógica, porque algún día ustedes van a ser coordinadores de taller también. ¿eh? Bien. Exacto, bien Mariano, ya estaba pensando en vos que le ibas a sacar. Esto es una barbaridad, miren. Llegué al final del parador desconchado y a mi derecha, a unos metros del pie de nogal y dándome las espaldas, descubro al loco. ¿Cómo? Casi, casi yo te diría que mucho problema no hay, pero acá algo raro nos está picando, ¿sí o no? Llegué, es pretérito indefinido, descubro al loco, bueno. Ese presente inminente se da de patadas con el tiempo que tenemos acá. Por lo tanto, podemos anotar una segunda receta, entre comillas, una segunda máxima mínima. ¿Cuál es? No mezcles el presente inminente con el pretérito indefinido en la misma oración. ¿Estamos? Bien, bien. Sí, sí, bien. Ahí, ahí ya tenés dos recetas para darte cuenta solo de cuándo está bien y cuándo está mal. Porque la pregunta que me hacía Franco era que me cuesta determinar cuándo está bien y cuándo está mal. Acá, lo ves, con, perdóname, sí, acá sí. lo ves con toda claridad, ¿verdad? Llegué sí, al perfecto. final y descubro al loco. Mira, hagámosla corta. Llegué al final y descubro. Mira, ahí se nota, ¿eh? Llegué al final del parado de Esconchán y descubro al loco. ¿Cómo? Descubrí, en todo caso. O le mandás, y llego al final y descubro al loco. Ahí tenés una buena recetita. ¿Mm? Digo entre comillas porque no me gusta la palabra receta. Pero como estamos en un programa muy puntual y yo en un taller tengo que dar una noción general para poder tratar ese problema particular de cada caso. Primero y principal, la primera anotación tiene que ser esta. Depende siempre del contexto. Segunda anotación, como decíamos recién, eh, cuando, cuando al cambiar los verbos, los tiempos verbales, estoy diciendo otra cosa distinta a la que quería decir. Tercera anotación, nunca mezclar el pretérito indefinido, el presente inminente, en una misma oración, porque va a ser un desastre, como vimos recién. Otra medida interesante, Franco, como tenés dudas, Franco y compañeros y nuestra querida teleaudiencia, hagan lo que hice yo recién. Llegué al final del periodo desconchado, o sea, abré bien, a ver si, si se entiende. Acá no se entiende nada, ¿cómo es eso? Llegué al final del periodo desconchado y descubra algo. No, algo está pasando. Por una cuestión lógica, se está pasando algo. Bueno, el original decía, descubrí, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí sí Y va a descubrir al loco. Bueno, creo que ya con estas nociones ya está recontra clarito todo. Me parece que no necesita mucho más. Eh, ¿Tenías alguna pregunta, Franco? No, no creo una... que una de las cosas que entiendo por la cual está bien eh, pasar del presente inminente al pretérito es cuando dice antes de cruzar el pasillo, ahí está el pasaje del presente al pasado, digamos. Y claro. creo que clave es eso, cuando dice antes de cruzar el pasillo, vi, es como que ya recuerda hace unos segundos que, que vio una bolsa colgada con sí. un clavo. También, pero ahí no para, no presté mayor atención, llegué al final, Claro. y ahí sigue, el viaje. le dije, sí. Claro. Y al final después vuelve al presente inminente, en el Vamos final del cuento. Vamos a buscarlo. Acá está en pretérito indefinido. Acá también. Aterrorizado quise huir y apenas despegué el culo de mi asiento de lata, una potencia invisible me sujetó por los hombros obligándome a sentarme de nuevo. Pero logré vencer a las fuerzas enemigas y corrí. Al igual que un demente al grito de los niñas, los niñas. Fui un rayo atravesando el corredor. Ya en la calle sigo oyendo. No está en presente. ¿eh? No, eh, recordaba mal, un, po, un poco más arriba creo que está, que vuelve al presente. A ver. Ahí, los pasos avanzan más y más. Claro, fantástico. Ullillo miraba a un punto detrás de mí en dirección donde yo sentía los pasos. Pero mi parálisis era extrema, de ninguna manera quería de ninguna manera podía darme vuelta. Los pasos avanzan más y más y entonces todo queda en silencio y se me ocurre que una especie de escudo mágico les impide atraparnos. Ahora retroceden. Avanzan y retroceden, tal es la impresión por el cracker. Crack. Parecen pasos delatados, sí, pasos delatados por las cáscaras. Las cáscaras hacen de trampas delatoras. Son pisadas en illa, me digo. El frenesí de la locura es contagioso. ¿Qué, ¿Qué son esos pasos? A tiene a preguntar. Ningún problema, ningún problema. Y les digo una cosa: esto del presente inminente, yo lo aprendí en el profesorado de literatura cuando estudiábamos la Chanson de Roland. La, la Chanson de Roland vendría a ser el poema épico de los franceses, el equivalente de nuestro Cid Campeador. ¿Ok? Eh, ¿qué pasa? El profesor nos señalaba, y fíjense cómo el juglar, esto se ve en la traducción, cómo el juglar pasa a, a un presente inminente cuando se dan en las escenas de batalla, ¿eh? en, en, la, en, el, en el poema épico de Roland, cuando se dan las escenas de batalla, por ejemplo, alza la espada y le parte la cabeza, hunde la lanza en su pecho, le arranca las entrañas. ¿Me explico? O sea, en escena de batallas, el jugular opta por el presente inminente para dar mayor vivacidad a la contienda. ¿Eh? No hay ningún problema. Cuando vos estás acá, Ullicio miraba un punto detrás de mí en dirección a donde yo sentía los pasos pero mi padre dice, era extrema, de ninguna manera quería, de ninguna manera podía darme vuelta, los pasos avanzan más y más. ¿Qué pasó acá? Estás actualizando a los oídos del lector, ya no a los ojos, a los oídos del lector estás actualizando los pasos y después el silencio, ¿ven? Por eso sirve, insisto, el desastre está acá muchachos, y entonces, dije, los pasos avanzan más y más. Y entonces todo queda en silencio y se me ocurrió que... ¿Cómo? ¿Cómo? Y queda en silencio y se me ocurrió. ¿Lo ven? La tercera anotación eh, que habíamos hecho, ¿no es cierto? No poner en, el, en la misma oración, no poner un tiempo en pretérito eh, indefinido, y otra, la conjugación del presente inminente. Y entonces todo queda en silencio y se me ocurre que una especie de escudo mágico les impide atraparnos. Ahora retroceden. Y ahora mirá lo que puedo hacer acá. Avanzaban y... acá, acá. Ahora retroceden. Avanzaban y retrocedían. Tal era la impresión por el crack crack crack Parecían... Venga, no hay ningún problema. El tema está, el problema lo das cuando tenés una mezcla de pretérito indefinido y presente inminente. ¿Ahora está recente claro? Muy claro, Marcelo, perfecto. perfecto. Bueno, fenomenal. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en el taller de corte y corrección. Tenemos cada vez más suscriptores, gracias a Dios, y a los comentarios de ustedes likeen, no se dan una idea de lo bien que nos vienen los likes, los me gusta que ustedes nos ponen, y los comentarios que voy tratando de contestar uno por uno. Les mando un gran abrazo. Esto fue Taller de Corte y Corrección por Marcelo Di Marco. Hasta pronto.